al doctor Fran Félix Ventura, cirujano, ortopedista, traumatólogo, ubicado en el Centro Médico Nacional, Salcedo esquina San Francisco. Este programa llega como una fina cortesía de Ferretería Gama. Ferretería Gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas. Con precios especiales esta Ferretería Gama. Constructoras y Solis. Constructoras y les recuerda que al ingeniero Amado Ten le quedan algunos apartamentos del residencial Marto I que está ubicado en la urbanización Carmen Añil Bonó. Para más informaciones, pase por la 27 de febrero. Esquina arriba. Y tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ahí está. Ahí está. Hable, hable. Sí, buena, hable, hable, que el tiempo es rápido. Ah, no, no, pero este, me está haciendo perder tiempo, porque es que tienen que hablar de una vez. Bueno, señores, este programa llega como una fina cortesía de Centro Médico Siglo XXI: Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias, magnéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios. Todas las especialidades están en el Centro Médico Siglo XXI. Duarte 25 esquina, La Cruz. Le voy a buscar, porque me decía el amigo eh, eh, Ramés Reynoso. Eh, bueno, vamos a darle paso al chino de las guarnas. Chino, buena tarde. buenas tardes. ¿cómo estás? Un placer, bien. hable de una vez, que tenemos el tiempo en contra. Sí, sí. De porque de lo contrario, esto se bueno, ahí está su, su posición, Chino. Vamos a ver esto que yo quiero presentarle. Porque este amigo me presenta aquí. Eh, él dice que Danilo Medina le habló mentira a este pueblo porque supuestamente Danilo, no supuestamente fue verdad que Danilo dijo que una serie de facilidades a nivel de los bancos comerciales de la tarjeta de crédito y entonces raramente me pone aquí todo lo que tuvo que pagar de, de intereses que que no lo iban a cobrar, miren aquí aquí está todo lo que pagó de la tarjeta de crédito aquí está es hablando con pruebas que está, mírenlo ahí. Eh, y entonces, ahí se ve que tuvo que pagar de 27 mil pesos, 26 mil 500, eh, 1.170,56, Después que ellos habían dicho que no iban a cobrar mora. Entonces, eh, eso ha hecho que este hombre esté un poco... Eh, disgustado y, e incómodo pu puesto que eh, bueno aquí me dice Dino Genao creo que Dino Genao me dice ¿qué pasó Ángel? adelante No le ha llegado nada por ahí. Bueno. No, Parece que, eh. <risa> que estamos por el No somos dominicanos. Esto no tiene madre. Este. No voy a mundo, Mira, entonces, este, vamos, vamos a ver. Eh... Ya le puse ahí. Eh, señores, están asaltando. Un ingeniero amigo mío. Y seguidor de este programa, se salvó en muñita, Se salvó en uñita porque unos tigres que andan en la calle, ellos son los dueños de la calle. Es cuestión de que usted se encuentre con ellos. Oye, ese ingeniero se salvó en uñita que no le arrebataron su celular. Es más, se dio un anoteo con los delincuentes. Para que estemos claros, los que están saliendo aquí sepan que aquí se está saltando y se está atracando. Pero oigan otra cosa, Dice ese ingeniero que una construcción que le está haciendo la varilla le aumentaron cuatro mil pesos a la varilla. Buena tarde aquí. Buena. Buena. Si no hablan. Buena tarde por aquí. Buena. Buena. Buena. No hablan. Eh, entonces, dice ese ingeniero, oye, Omar, aquí está subiendo todo y todos los materiales de construcción, digo yo, pero yo no puedo creer una cosa así. Porque en un momento en que la economía todo se ha desplomado, ¿cómo es si hay alguna ferretería que esté abierta? Porque la gama no está, eh, digo, eso fue en la capital que le pasó a él. Porque es una construcción que ese amigo ingeniero está haciendo en la capital. Pero dice que él fue a comprar, no me acuerdo la palabra que utilizó, eh, varios quintales de varilla, le costaban 47 mil pesos. Y ahora fue, y ya esa misma cantidad de varilla le estaban pidiendo 51 mil y pico de pesos. O sea, aquí se está especulando y se está... Eh, eh, eh, Alterando los precios en todo. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas, un placer. No, por eso es Omar, no, Omar, sí, Omar, adelante. ¿Aló? Sí, pero hable. Aló, Omar. Ah, pero si no habla, yo, yo le he dicho que desde que cojan el teléfono tienen que hablar. Porque es que me están haciendo perder el tiempo y, y el tiempo en televisión es oro. Eh, le decía, señores, que bueno. La situación se va a poner difícil, como quiera que usted lo mire. Mira ahora Donald Trump. Donald Trump suspendió, comenzando por 60 días, la inmigración en Estados Unidos. Para recuperar, dice él, los empleos que han perdido los norteamericanos con esta crisis que se ha desatado. Es decir, que esa gente... Esos dominicanos y de otros países que sus familiares lo estaban pidiendo para llevárselo para Nueva York, eso queda a un lado, eso queda suspendido. Por ejemplo, gente que tenía en cita ahora para ir al consulado y que probablemente le iba a salir su residencia en estos meses, eso queda suspendido. Y dice, dice Donald Trump, eso fue una orden ejecutiva que él firmó en el día de ayer. Dice Donald Trump que pudiera prorrogarla, es decir, ampliarla, pudiera ampliarla. Entonces, ya eso va a perjudicar a un segmento importante de dominicanos. Tú sabes la cantidad de dominicanos, por ejemplo, que en esos dos meses, en esos 60 días, son 60 días laborables, que vienen siendo más de tres meses, la cantidad de dominicanos que iba a conseguir su residencia y se hubiera ido a Estados Unidos a juntarse con sus familiares y sabrá Dios tomar otro aire que ahora van a tener que quedarse aquí y no se sabe hasta cuándo. Porque ya todo eso se cayó. Y ya eso quedó suspendido todo. Le voy a coger esta llamada, pero tiene que hablarme de inmediato. Porque que se pierde tiempo. Buena tarde. Buena. Sí, un placer. Mire, porque me chequeé ver que es una invasión de que están haciendo la tienda, ahí, Invadiendo terrenos solares. Invadiendo solares ahí. Sí, fue lo que me dijeron los ¿sí? ¿No me llamaron. Yo no podía ir a tiempo porque empezaba a comer estamos en lo que yo quiera. Bueno, eso sí, eso sí, es que estén invadiendo en medio de esta situación solares. Eso, oye, la gente. Miren, señores, esto no es nada en los próximos meses que esto va a ser terrible yo no quiero ser pesimista pero todos los organismos internacionales auguran que la pobreza y eso de que este país va a ser de los menos impactados o sea el país va a, cre va a crecer cero pero si crece cero eso implica que un país que crecía entre 4, 5 y 6% que siempre la gente de gobierno se van a eh y crece cero, eso es pérdida de mucho empleo, eso es quiebra de negocio y eso va a generar una situación de mucha desesperación y que hay que miren, ponerse la mano en la cabeza, porque lo que viene, no solo es que para República Dominicana, para el mundo entero, va a ser una situación difícil.